Beats by Malice. Hey, stay, stay, stay. Dime, dime, dime, dime. Mira, mira esa loquita, ve. Eh. Ja, ya tú sabes. Vamos a darle. Vamos, vamos. Bien duro. Yeah, yeah. Ah. Tú eres mi loquita y yo soy tu loquito. El que está contigo en la noche, baby, sabe lo que te digo. Tú siempre estás pa' mí y yo estoy pa' ti. El que siempre toca tu ventana, baby, siempre a ti te va a dormir. Yo quiero en malte, Tú quieres abrazarme. Porque está amor que yo por ti siento. Baby, sabe que es muy grande. No te quiero ver, ir, Porque quien está pa' mí. Y si te vas a acabar mi sueño. Y baby, sin ti yo no puedo vivir. Baby, tú eres mi loquita. La que conmigo la ropa se quita. La que conmigo se cita. La que mueve todo ese booty en la pista. Yo a ti te espero pa' que sea mía. Contigo sueño noches de fantasía. Yo a ti te espero pa' que sea mía, contigo sueño noches de fantasía. Yo a ti te quiero en mi cama, yo sé que tú quieres mami deja drama contigo me siento feliz, vámonos de paseo a la pahama. No le des a tu mamá, yo le digo que conmigo tú estabas. Pasando una noche de amor cuando yo te tenía, tu pierna temblaba. Entiende ya de una vez, tú eres mi gata y yo soy tu ken si te vas baby yo ya en lo que sé porque eres la única que me trae placer. No me vaya a fallar.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 porque quien tapa a mí y si te vas a acabar mi sueño y baby sin ti yo no puedo vivir. Me mira a los ojos y te digo que soy el único que te quita el frío. Yeah. Porque cuando estamos juntos soy el único que te causa calor frío. frío. Estamos los dos contra el mundo. mundo. Al mundo siempre le sonrío. Ajá. El carro de humo y Inundo mundo. Sin ti yo me siento vacío. Cío. Estoy... Yeah, ya tú sabes el popular a mí a mí a mí giro. Yeah, yeah y él duraba para mundo